Otra vez estoy por aquí haciendo vídeo Tenía tantas ganas de volver a tener rutina De hacer vídeos Soy ilustradora y más o menos voy compartiendo las cositas que voy haciendo Las cositas que a lo mejor quiero empezar a hacer O todo lo que voy generando de trabajo Este vídeo tenía que haber salido a primeritos de año Pero ha habido una serie de circunstancias con las que he iniciado yo este año Que no me han permitido Temas de salud, temas así, nada de COVID Pero bueno, el caso es que he estado pensando cositas que quiero mejorar Cositas que quiero empezar a hacer para este año En este vídeo voy a hablaros acerca de hábitos que quiero empezar a hacer y o oh, que quiero mejorar o que quiero retomar, te invito a que siempre le des un like porque a temas de algoritmo de Youtube y todo ayuda muchísimo y luego aparte te invito a que te suscribas que por ahí hay un montón, un montón de gente que me ve pero eh, no se suscribe, entonces también ayuda muchísimo mi canal, así que bueno, por ahí vamos a empezar. El primer hábito del que os voy a hablar es el de la organización de carpetas, esto es algo que yo hago de manera rigurosa según empieza el año y es que eh, me creo una nueva carpeta, por ejemplo, del año un curso que este es el 2022 que va a englobar todo el trabajo obviamente del año entonces yo tengo una estructura en el que va a haber dentro de la carpeta de 2022 la carpeta de contabilidad de Etsy todo lo que genero de ilustraciones para la tienda todo lo que genero por ejemplo para nuevo portafolio proyectos packaging todo lo que vaya a ir generando en ese año va a ir ahí luego también esa carpeta la suelo, por ejemplo en mi caso que utilizo Windows poner anclada en la barrita esta de accesos directos para solo tener que pinchar y ya está y también me suelo dejar anclada de todas formas la carpeta del año anterior porque siempre voy a tener que ir ahí a buscar algún archivo que imprimir o a buscar alguna referencia, así que esta es mi organización de carpetas, a mí me funciona muy muy bien, sobre todo por el hecho de tenerlo anclado y poder ir directamente ahí rápido y no perderme por ahí buscando dónde estaba este archivo, dónde estaba el otro, así que por ahí es un hábito que yo recomiendo y me es muy muy útil otro muy buen hábito es el de evaluarse cuando una o uno está como más concentrado sus momentos de picos de concentración esto es algo que se va haciendo con el tiempo también incluso puede fluctuar en función a lo mejor de la época del año en, a lo mejor eh, invierno estamos con... Eh, tenemos los niveles de concentración en un momento del día que no es lo mismo que en el verano, entonces es muy interesante el tener el hábito de ir registrando cuando a lo mejor tenemos esos horarios, si es a lo mejor de 8 a 11 de la mañana, o de 12 a tanto de la mañana, o por la tarde, o por la noche, ¿por qué no? Porque somos freelance y tenemos a lo mejor esta posibilidad. Entonces es interesante eso, evaluarse cuáles son los puntos más fuertes de ti para poder generar trabajo, a lo mejor que implique tener que estar dibujando un trabajo a lo mejor de carga mental más intenso así que por ejemplo en mi caso yo estoy como mega mega lúcida cuando son eh, o en una horquilla de horario entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde ahí es cuando doy el máximo una a 2 de la tarde y luego mi concentración y mi atención suele bajar increíble y luego ya es por la tarde cuando vuelvo otra vez y mi cabeza vuelve otra vez a resurgir entonces todo este tipo de cosas llevan tiempo pero de verdad que os insto a que os autoevaluéis, a que os auto... es como una especie de trabajo de autoconocimiento, de pensar eso, de cuándo estáis más lúcidos para poder incorporarlo luego a las horas que se pongan bien para el trabajo. Otro muy buen hábito que yo creo que es fundamental, incluso para mí, para mi productividad, es el de dejarme el día anterior todo organizado, recogido y o colocado para el día siguiente. Es como tener ahí como el, el atención, el cariñito para tu yo del día siguiente porque lo va a agradecer muchísimo ya os digo por ejemplo que eso que para mis niveles de concentración y todo cuando llego al estudio y está todo donde tiene que estar o a lo mejor eso que tenía a lo mejor que programado grabar o tenía que pintar, me dejo más o menos las cosas ya colocadas porque no me cuesta nada hacerlo el día anterior y solo tengo que llegar y ponerme a hacer lo que tenga que hacer sin pensar eso, madre mía esto como está lleno de papeles ahora tengo que recoger, ahora tengo pues que limpiar o pasar polvo o a lo mejor eh, tenía que montar un set para grabar las luces o lo que sea y no lo hice ya ahora madre mía pues es un tiempo que me va a consumir entonces lo recomiendo mucho eso tener como la deferencia <ríe> con tu yo del mañana para eh, que solo tenga que llegar y tenga las cosas lo más fácil posible para que entre como en el flujo de trabajo y no tenga mayor distracción que eh, pues nada pones a trabajar el cuarto hábito que os quiero comentar y que tengo y hago de manera periódica es el de guardar todo lo que nuevo que voy generando tanto en discos duros externos como en la nube. No eh, os fiéis de guardar las cosas directamente en el ordenador porque siempre puede fallar algo, puede ser que un día no encienda y puede ser que eh, se pierda todo, así que yo tengo estos dos discos duros donde eh, guardo eh, una copia en cada uno y luego en la nube podéis utilizar tanto plataformas como Mega, como Google Drive por ejemplo o Dropbox pero desde luego que jamás jamás dejo que estén las cosas, es más, no tengo nada en el ordenador. Otro hábito que quiero empezar a implementar, y si eres como yo una persona que se distrae con eh, media mota de polvo, es algo que, por ejemplo, con las notificaciones del móvil, las notificaciones de eh, la tablet o incluso a lo mejor de, del ordenador, si tienes por ahí algún pop-up, yo que sé, activado, quiero empezar a dejar, bueno, que ya he empezado en realidad a dejar por ahí el móvil, fuera, el móvil incluso fuera de la habitación, para no tener como ese rollo de memoria muscular de a lo mejor estoy ahí eh, yo que sé, miro así porque estoy buscando algo que necesito, un print o algo para hacer el packaging y de, automáticamente sin darme cuenta ya mi mano ha cogido el móvil, entonces para evitar este tipo de cosas quiero dejarlo bien lejos, otro buen hábito que quiero mantener porque ya lo llevo haciendo tiempo y me funciona bien pero bueno os lo quería comentar por ahí, yo supongo que ya es algo que se sabe con el tema del bullet journal y toda esta cosa pero es el de todas esas grandes tareas que tengo que hacer, ya sea si tenemos tienda online, ya sea si estamos haciendo cualquier tipo de proyecto en el que estemos metidos es todas esas eh, grandes tareas, desgranarlas en pequeñas subtareas, ayuda muchísimo, te da claridad, también te da el punto de poder organizarte muy bien en calendario, así que yo lo recomiendo un montón el tener, o sea, mi organización ahora es el de poner dos calendarios con el mes en curso y el mes siguiente, ahí escribir como las deadlines que serían de las grandes tareas, y una vez dentro de eso pues los pequeños papelitos que yo suelo tener esto de todo list y así escribidme de esas tareas las pequeñas subtareas me funciona muy bien entonces por ahí os recomiendo que a lo mejor es un buen hábito pensar en los grandes proyectos que tenemos y después desgranarnos para ponerlo todo en un calendario y ya veréis que ir marcando todo el tic, tic, tic, tic, tic es como hecho, hecho, hecho, hecho y la verdad es que da una satisfacción muy grande y de verdad que ayuda mucho a tener una claridad mental acerca de los proyectos y de afrontarlos como con un mejor ánimo y sobre todo el no saturarte de, de pensar en, y ahora cómo lo hago, cuándo y esto cuándo lo tengo que hacer Bueno, yo lo recomiendo por ahí Otro hábito también que quiero empezar a hacer porque era algo que hacía antes, antes me refiero a hace un par de años, antes de la pandemia Que sí que tenía el hábito de antes de empezar a trabajar dedicarle un ratín, un ratín a hacer sketches o dibujar por como por dibujar así sin mayor pretensión sí que es cierto que luego empecé a leer El camino del artista de Julia Cameron, entonces como que pasé de dibujar a escribir porque era como, no, hay que hacer las, las páginas matutinas y tengo que escribir como estoy o, o no, o escribir lo que se me pasa por la cabeza, esto me va a ayudar y efectivamente sí me ayudó pero es como que eh, cambié una cosa por la otra y no tengo por qué En realidad, así que quiero el hábito Otra vez, volver a retomarlo De tener o a lo mejor eh, alternar Un día de dibujar, un día de escribir Un día de dibujar, un día de escribir Porque sí que es toca a la hora de, por ejemplo Si tenemos una jornada de desarrollar Dibujo para un proyecto, para lo que sea El ya ir como con la mano calentita De haber estado dibujando antes Ayuda mucho, más o menos relacionado Con esto yo tengo un sistema Que es también un buen hábito, que es el de eh, apuntar todas las ideas que tengo en ese momento quiero decir, si estoy por ejemplo en la cama que es, es donde a lo mejor nuestro cerebro en cuanto te metes a la cama empieza ahí a pensar, a repensar en imaginar, en lo que sea todas esas ideas, yo suelo tener un cuadernito donde lo suelo ir apuntando pero en el mismo momento porque no puedo esperar que mi cerebro eh, se acuerde el día siguiente cuando a lo mejor estaba ahí ya con medio ojillo abierto por la noche y pensaba, uy esto pues mira lo podía hacer o a lo mejor sería buena idea para la tienda, pero ya mañana lo hago, tal, no no va a suceder porque ya mañana no te vas a acordar, vas a saber que tuviste una idea y no vas a saber cuál era entonces yo os recomiendo mucho, luego por ejemplo a lo largo del día tengo también en el móvil Trello, que es donde apunto todas las nuevas ideas como de, de nuevos vídeos para el canal y luego aparte también uso Notion para todas las ideas o de nuevas ilustraciones o de cositas por ahí, nuevos proyectos o autoproyectos que quiera hacer, así que os recomiendo mucho por ahí, eso, tener el hábito de tener diferentes ya sea aplicaciones o ya sea un mismo cuaderno físico una de las cosas que quiero empezar a mantener de manera más continuada eh, porque de verdad que yo lo tengo en mente pero luego no lo hago es el de poder tener ratitos de poder estirar, sí que es cierto que cuando estamos tantas horas sentadas tantas horas sentados trabajando, dibujando, además que por, por lo general no suelen ser posturas las más saludables entonces yo tengo este aparatín por aquí que me compré hace tiempo en verdad cuando lo compré obviamente lo utilizaba y lo hacía, luego ya os digo que a lo mejor era como saltaba la alarmita que tiene, eh, la apagaba y ya está y seguía trabajando, pero de verdad que es muy importante estirar, yo tengo además eh, varios canales de YouTube que tienen como pequeños eh, pequeñas sesiones de estiramientos enfocadas al trabajo, enfocadas al, al estar sentado en una oficina, entonces yo os, os animo mucho, este aparatito eso lo, lo enciendes y puedes poner a lo mejor... Pues eh, sesiones de 15, de 30, de 60 minutos. No suelo poner ahora a una hora. Entonces a la hora suena y de verdad como que tengo que ser responsable conmigo de levantarme, estirar, poner estos pequeños vídeos que además ya me he dejado más o menos programados dentro de, o en una pestañita del navegador para igual facilitarme un poco esa tarea y no pensar uff, Ahora tengo que parar, buscar el vídeo, tal... No, es algo que ya he hecho al principio de la sesión. Entonces por ahí esa estirar es súper, súper necesario todo el mundo lo sabe, que si no luego nos vienen por ahí los achaquillos, así que bueno, es un hábito que es yo creo imprescindible y uno de los más importantes bueno, también hidratarse por supuesto eso no puede faltar Otro muy muy buen hábito que además para nuestro trabajo si somos personas creativas trabajamos en ilustración, en diseño, bueno allá lo que sea que a lo mejor sea algo creativo es el de mantenerse informado y mantenerse curioso o curiosa. Esto quiere decir que eh, a ver, somos personas creativas y todo pero esa creatividad y motivación no están ahí al 100% constantemente el músculo de la creatividad tiene que ser trabajado entonces a mí me parece importante sobre todo dentro del mundillo en el que nos estemos desarrollando nuestro trabajo mantenerte informado de cuáles son las novedades qué es lo que se está llevando qué yo qué sé, está haciendo por ahí la gente porque son cosas que cuando ves también a otra persona hacer algo como lo es o hacer el tipo de trabajo que tú estás haciendo puede ser muy muy motivador luego también el de mantenerse curioso y seguir aprendiendo es mucho sobre todo el hábito de dedicarle un ratito a la semana yo por ejemplo ahora estoy yendo a cerámica me está ayudando un montón al ver el cómo es mi voz y el cómo yo me expreso en otros ámbitos que no son la ilustración como tal pero que al fin y a cuentas es algo creativo que también me está nutriendo y me está aportando muchísimo también me pasó por ejemplo con los vídeos de YouTube tenía como eh, ganas de aprender nuevas herramientas o nuevos programas entonces fue como muy genial todo ese proceso, a ver si lleva tiempo y todo lo que tú quieras pero es también un complemento por ejemplo que ahora he incorporado a mi trabajo sí que hay eso, plataformas que son muy interesantes como Domestika muy conocida, Skillshare, bueno ultra conocida, Udemy eh, yo que sé, por ahí eh, Creative Life, hay un montón por ahí de, de cositas con las que podemos seguir nutriendo nuestra creatividad también por ejemplo estoy haciendo ahora en, en Creative Life un curso acerca de Workflow y de organización de Lisa Condom que es una ilustradora muy muy genial así que por ahí eso es muy muy buena eh, o muy buen hábito el tener eh, o dedicarle un ratito programado incluso a la semana para nutrir todas estas cosas ya por último casi que vamos terminando Es el hábito de conocer gente de tu mundillo De tener relaciones saludables con compañeros y compañeras Yo tengo unas cuantas Insta Friends Que muchas veces ya son más que eh, amigas de, de redes sociales Sino que son amigas con las que es genial el poder compartir el que te cuenten a lo mejor si han pasado por yo que sé, una circunstancia con un cliente o lo que sea que ha sido no muy positivo entonces también hay muchas veces que cuando trabajamos solos todo este tipo de cosas de lidiar con tanto lo positivo como con lo negativo en el día a día es que al final como que te lo tienes que comer tú solo crear amistades no es algo como de la infancia solo se pueden hacer en cualquier momento y yo creo que siendo ilustradoras somos, vamos, estamos más que felices de poder conocer por ahí gente que viva lo que vivimos nosotras así que, bueno y nosotros así que por ahí es un muy buen hábito el ir comentando no tener reparo de preguntar no tener reparo de compartir ya por ultimísimo, esto es el más uno que os voy así como a regalar, que es el hábito de hacernos afirmaciones positivas, o sea, esto parece así como un poco esotérico y un poco tal, pero desde luego creedme que a mí me cuesta un horror, un horror muchas veces creer en mí, creer que el trabajo que hago es, es válido, o sea, no porque piense a lo mejor que mi trabajo no tiene buena calidad pero sí que pienso el que o oh, no voy a poder desarrollarlo que una persona a lo mejor para un proyecto editorial me van a a pedir entonces todo este tipo de, de afirmaciones que hay que hacerse para creer en uno mismo es muy buen hábito que quiero eh, empezar a reforzar mucho más es el reforzar que mi proceso está bien que lleva su tiempo que, que no hay que frustrarse yo me frustro muchísimo cuando inicio pues yo que sé cualquier proceso que obviamente lleva tiempo pero eh, los resultados se ven como a lo mejor a medio plazo a largo plazo tener la capacidad de parar, afirmar y darme como un cariñito porque ya os digo que a mí me cuesta muchísimo no sé si por ahí os pasa igual tanto escribirlo por las mañanas como a lo largo del día, el tener ahí a lo mejor de manera para ti mismo pensarte, lo estás haciendo bien eres buena ilustradora, tu trabajo es de calidad vas a poder con ello y no, florecillas, hasta que ha llegado este vídeo de hábitos. Bueno, por ahí vamos a empezar.